Bueno, mi nombre es Leonardo Cristalli. Eh, yo soy el CEO de Ocaratech. Ocaratech es una empresa de, de aplicaciones móviles, una plataforma de aplicaciones móviles que lo, permi lo que permite es integrar diversas fuentes de datos eh, del sector del agro, ¿no? de la agricultura, ah, a conocer eh, Silicon Valley y a conocer eh, estas estas empresas, las historias, el, la gente, ¿no es cierto? Y ver, bueno, ¿cuál es cuáles son las, las perspectivas y las visiones de la agricultura que están viendo las empresas de tecnología que trabajan en este sector en, en Estados Unidos.